La diputada de Unidad Demócrata, Lourdes Millares, informó que hasta el 10 de octubre tienen tiempo para digitalizar los libros de sus militantes de diferentes tiendas políticas, además de informar que Carlos Misa hasta esa fecha debería definir su candidatura. Eh, hasta el 10 de, de octubre como máximo, todos estos libros van a ser ya centralizados para pasar ya a la digitalización, porque se tiene que entregar de manera digitalizada y al mismo tiempo también los libros que son donde están las firmas y, los, y las huellas. Por tanto, vamos a estar listos. Como organización política estamos preparados para cumplir con todos los requisitos que tienen que ver con la participación en las primarias. Recordemos que según el proyecto, el artículo 29 establece que la elección primaria se realizará 100 días antes de la convocatoria a elecciones generales, tomando en cuenta que las elecciones generales están previstas para octubre de la gestión 2019. En Santa Cruz hemos empezado ya a digitalizar tal cual lo pide la normativa de la Corte Nacional Electoral. Entonces estamos trabajando a marcha forzada, ¿quién diría?, porque lastimosamente nos tomaron el pelo la oposición y en ese entendido ya tenían ellos registrados más de 200.000 mil eh, inscritos, dice la oposición, los verdes oscuros, y nosotros recién lo estamos realizando.